Yo soy Israel Isayi Hernández Castañón y soy estudiante de arquitectura octavo cuatrimestre en el Instituto Tecnológico Latinoamericano. Eh, yo fungo como COO, administrador de recursos humanos y financieros y creativo. Eh, pues esas son mis fortalezas, llevar una planeación y administración correcta en tiempo y forma y además de un enfoque social. Mi compañero es... Bueno, mi nombre es Marzaid Hernández Castañón. Yo soy comunicólogo y marquetero digital. Dentro de mis funciones el proyecto se encuentra pues primeramente ser CEO y coordinar todo, eh, todas las, todos los departamentos, todos los trabajos y también buscar recursos humanos, financieros y materiales para que pues el proyecto pueda ser lanzado lo más pronto posible. Nuestro target son personas que tienen negocios pequeños, pequeñas empresas, startups y además personas con escasos recursos. Bueno, dentro de las soluciones que buscamos, eh, que planteamos, son en primer lugar eh, pues invitar a la población a que no salgan mucho de sus casas Y pues por eso nosotros hemos desarrollado una aplicación En la cual ellos van a poder pedir eh, comida, medicamentos Todo desde la, desde la comunidad de sus casas Entonces pues otra solución es eh, conectar, eh, reactivar la economía nacional Conectando productores locales, eh, freelancers, todo eso Entre ellos, inclusive con clientes potenciales y también hemos este, lanzado una modalidad de, de intercambio en la cual podrían hacer inclusive truques eh, en vez de utilizar una moneda de cambio, eh, cambio normal eh, y pues eh, todo esto conectándolos entre ellos. Bueno pues nosotros somos mexicanos, jóvenes mexicanos que tienen visión y emprendimiento y que quieren ayudar a la gente que vive aquí en México, la gente que se ve afectada día a día hoy en día por el coronavirus y pues ese es nuestro objetivo. Y pues muchas gracias por su atención y cuídense.